Resumen de noticias del Instituto de Seguros de Jujuy. Quiero fortalecer y refrendar eh, la, la buena predisposición que hay de todos los empleados del Instituto, los que están nuevos y los que están hace muchos años y que pasaron por muchas etapas. Eh, la persona que trabaja en el Instituto tiene puesto su corazón porque es una institución que, que, que genera mucha, mucha, mucha sinergia y es muy muy dinámico el trabajo que hacemos acá, es sumamente dinámico. Entonces el compromiso de todos los, los, los agentes que trabajan, los empleados del instituto, en cualquier nivel que sea, se está viendo y bueno, y es no agradecer porque es parte de nuestra responsabilidad, pero sí eh, apoyar ese compromiso y decirle a toda la gente del instituto que siga trabajando en ese sentido, que nuestro, nuestro pilar y nuestro eje más importante es el afiliado, que trabajemos en función de resol resolver los problemas al afiliado, que nadie quiere enfermarse, pero que cuando uno se enfermó, el instituto con todas sus instituciones y con todos sus empleados tiene que estar dando respuesta rápida y eficiente Así que, bueno, también es fortalecer y dar una, un, un, un apoyo a todos los empleados del instituto en cualquiera de las áreas donde está trabajando. Bien. Tu salud es nuestra prioridad. Instituto de Seguros de Jujuy. Gobierno de Jujuy. Unión. Paz. Y trabajo.